Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a ver qué pasa con las medidas cuando tocamos la punta metálica de los terminales del multímetro. En primer lugar vamos a recordar las normas de seguridad. Primero asegúrate de que el multímetro esté apagado. En segundo lugar vamos a conectar los cables al multímetro. Vamos a conectar el cable negro al terminal COM. Y el cable rojo al terminal de resistencia, debe tener el símbolo de ohmio. En tercer lugar, nos vamos a asegurar de que la perilla se encuentre en lo que deseamos medir. En este caso, mediremos una resistencia de 82 kΩ, por lo que lo pondremos en la sección de 200K. Posteriormente, vamos a ubicar los terminales del multímetro en lo que deseamos medir, en este caso en la resistencia. Podemos darnos cuenta que el valor que marca el multímetro es de 80,6 kΩ. Ahora verifiquemos qué pasa cuando tocamos los terminales metálicos. Podemos ver que el valor de la resistencia cambia a 80,5 kOhm. Vamos a volver a medir sin tocar los terminales para verificar el valor inicial. Nos damos cuenta que efectivamente es de 80,6 kΩ. De nuevo tocamos los terminales y vemos que el valor cambia a 80,5 kΩ. Es por ello que no debes tocar los terminales mientras estás midiendo. Debes saber que el cuerpo humano también tiene una resistencia, y que cuando se tocan los terminales con los dedos, lo que en realidad estamos midiendo es la resistencia de nuestro cuerpo en paralelo con la resistencia deseada, y eso no es lo que queremos medir. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.